Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora. Alola a Lola todos, seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Aunque no lo aparezca porque está de día, ¿no? Pero es que son las 7 de la tarde. Eh, he subido un pelín más los niveles de Eliwers, eh, Anto, Dakorita y Damikan. He puesto nuevamente el repartir experiencia y yo creo que... Estoy preparado, <risa> entonces vamos a empezar con el desafío, vale Vale, pues te estaré esperando allí dentro Ay, qué miedo, qué miedo me da Me da a mí que no voy a salir vivo de esta Venga, vamos a probar suerte Que sea lo que Dios quiera y que se mueran los Pokémon que tengan que morirse mm, me encanta Es que es precioso el paisaje Bienvenido a la cueva Sotobosque, yo, como ya sabes, soy el capitán Liam. Permíteme que te explique en qué consiste esta prueba. Tu cometido será... Vencer a tres Pokémon que te acechen desde de su madriguera. El objetivo final es avanzar hasta el fondo de la cueva para hacerte con el Cristal Z. Como te podrás imaginar, la compenetración con tus Pokémon será esencial. ta. Ah, sí. Casi me de decirte una cosa. En esta cueva no solo viven estos Pokémon tan feroces. Aquí también habita un ejemplar mucho más fuerte que el resto, al que llamamos Pokémon Dominante. Será el mayor obstáculo que te encontrarás para superar esta prueba. Por cierto, hasta superar la prueba, no podrás capturar a Pokémon de la Cua Bosque. ¡Me cago en todo! Bueno, bueno, bueno. Después ya será un Pokémon más de ruta. Esta es una de las 7 pruebas que conforman el recorrido insular. Bien, y sin más dilación. ¿Que comienza la primera prueba? Vale, o sea, no puedo capturar los Pokémon eh, durante esta prueba. O sea, es una nueva zona... Por lo tanto, puedo capturar un nuevo Pokémon. Pero no en esta prueba. Así que vamos a ello. A ver, por aquí no se puede. Ah, venga. Hay una madriguera. ¿Quieres comprobar que hay dentro? Sí. Ultra ratata. A Lula, A Lolita. Bueno. Me corta el paso. Más así. Y me para. En seco. Pero bueno, como es siniestro y me cuidas tipo lucha, yo creo que me lo cargo muy rápido. De todas maneras, siempre voy a utilizar sorpresa y para adelante. Y tengo que tener cuidado con las sorpresas, ¿eh? Porque tengo que guardar más que sea una para el jefe final. Y empujón. Látigo, es que siempre es más rápido el puto ratata. Venga, un ratata menos. Encende aquí esto. Titiri, titiri, Venga, me quedan dos Pokémon. ¡Uh! objeto. One super poción. Muy bien. Aquí habrá otro ratata. Creo. Vale. Pero no me no me dijo nada de la madriguera. Eh... Empujón solo. Coño. Me queda un Pokémon. Que es este, ¿no? No hay nada adentro. No voy a correr mucho. La MT de Demolición. Mm, espérate. ¿Se la puedo enseñar a alguien? Y Jim. Hombre, lo puede aprender Makuita. Mm, y lo bueno es que también lo puede aprender venga, usar precisión 100% PP 15 tengo palmeo que dice ataca el objetivo con una onda de choque y puede llegar a paralizarlo, es 60 con precisión 100, con PP 10 empujón son 15, golpean hasta 5 5 por 5, 25 Me llevo 2 Son 75 Pero nunca puede Es muy raro que ya a los 75 Entonces yo creo que es mejor esto ¿eh? Además puede destruir sí, Quitamos empujón y aprendemos demolición. Y creo que también se lo voy a enseñar a Adamican. No sé por qué. El metrónomo no ayuda a nada, ¿vale? Porque puede utilizar explosión y adiós Adamican. Así que. Que aprenda demolición y. Pa'lante. Bueno. Proseguimos Viene por aquí, ¿no? Ah, no Jeje Ahí hay otro Rata Ay, no puedo ir por aquí No hay nada adentro Mm, está por allí Vale, tú no me vas a dejar pasar, creo Vale, no me deja pasar Lo veo lógico, ¿no? Está aquí No hay nada Se, ¡se mudó Pues nada, cogemos al menos La defensa X Volvemos despacito Porque si no me caigo Vamos por aquí Uh, qué guay <ríe> Me agacho y paso Una super poción Y aquí estoy Preparado a luchar contra este rata Como que no hay nada dentro Eh No me jodas, o sea, va por donde le da la gana y qué hago pues ni idea bueno qué pasa ahora uff él tiene esculeta los ma los macarrones oye bro prepárate para pillar cacho ¿Vas a saber lo que vale un peine o una valla? ¿Nos recuerda de cuando la valla? Ni idea de quiénes soy. <ríe> sí. ¿Ah, no? Ah, no, pues vaya, ya veo ya. Nos cambiamos de sitio, te hacemos el lío, ahora no sabes quién es quién, ¿verdad, tío? <ríe> si sí son iguales. Pero bueno, eso da igual. Venimos a estorbarte durante tu prueba así somos de bordes. Eso, eso. En tu cara de membrillo, dame tus Pokémon. Que les voy a sacar brillo. <risa> es que me dan. Me parto de risa con ellos. Bueno, como era poco la prueba, pues también tengo que luchar contra los. contra los macarrones estos. Los macarrillas. Mm, vale, con uno solo. ¿Y qué me saca? Drowsy. Mierda. <ríe> Eliwars. Um... sorpresa... Sí, sorpresa. Vale, y lo que queda... Se lo damos aquí a Fionitrix. Claro. Destructor. Bueno, se lo podía haber cargado en el otro entonces. Pero bueno, mordisco. y <ríe> Chao pescado, Drowsy. Así me gusta. Por cierto, Meowth en forma Lola... Yo pensaba que evolucionaba en el nivel 28 para allá. Y es que evoluciona por nivel más amistad. Entonces en cualquiera de estas me puede evolucionar, incluso hasta estrenando offline. Dice, ¿Cómo me han, ad cómo me han admitido en el teen school con lo debilucho que soy? Buena idea, no sé, replantéatelo. Menuda derrotilla más buena nos acabamos de comer. No busques en diccionarios ni en tesauros. Este entrenador es más fuerte que un Tauros. Dios. <risa> no es hora de hacer muecas ni cara antoñas. Este entrenador no tiene nada de moñas. Olvídate del chaval, que hay movidas más gordas. Este sí, sitio da mazo de Yuyu. Tú sí que sabes, bro. Aquí hay un Pokémon que no veas. Estas cachas que te pasas. <risa> Pues nada. ¿Qué pasó? Este Pokémon es tan fuerte que no hay quien lo asimile. Mejor nos piramos. ¿Pero qué dices, bro? A vengarse toca. Tú vete a una madriguera y yo me voy a la otra a ver si lo pillamos. ¿En serio? Pues muy bien. Somos unos, bro. que vamos siempre a cien. Sus rimas. Super guays. Hija... Vale, uno está aquí Y el otro está aquí, perfecto, vale Eso me permite Ir a la única madriguera Que queda abierta Que tengo que ir por aquí Ya me equivoqué, ya nada más empezar <risa> eh, Aquí no habrá nada, nada más, ¿no? más no. Me tira aquí Y aquí está el Pokémon, no queda otra me da un poco de cague, pero sí. ¡Tata! <risa> -ta! Otro ratata. ¡Tata, ta tata -ta -ta. ¡Es un Raticate! ¡Uf! Se complica la cosa. El Eli es fuerte. Le saca 7 niveles. Así que sorpresa y demolición. Demolición. <coughs> Y adiós ratiquete. ¡Oh, super diente Vale. Anotado queda que es mucho más rápido. Venga. Lo malo es que como ahora no me puedo curar, pues por narices... Me tengo que curar con... hiperpociones pociones o cosas de esas. A ver. Cura 20. Cura 60 y tengo 7. Sí, yo creo que con esta... pero que con el otro son 20. Este cura 60. No, esto lo dejo para... Para el combate. Y voy a usar un... Esta y otra más. Mejor. <risa> Tenemos ahí a tope a Elywers. Y ahora sí. Quiero guardar primero. Me da miedo. Bueno, ya hemos guardado. Bravo. Has derrotado a los tres Pokémon en toda una exhibición de fuerza. Ya puedes pasar. ¡Qué miedo! <risa> ¡Qué miedo! ¿Cuál es otro bosque? La sala del dominante. Te sientes observado como si te estuvieran lanzando una mirada penetrante. ¿Quieres coger el cristal Z del pedestal? Sí. Que sea lo que Dios quiera. ¿Eh? <risa> el mazo rata. Ha aparecido un Raticate, el Pokémon dominante de la Cueva de Sotobosque. Uf. <ríe> mm -hmm. A ver, me vuelvo un aura. No lo puedo capturar, ¿no? Qué pena. Espérate, quiero ver... Las estadísticas, la defensa subió en una. Vale. Pues mira. Sorpresa y demolición. <ríe> si no me hinca un colmillo hipercolmillo de esos y me deja muerto loco. Ha llamado a un aliado. Uy. Es verdad, mierda. <ríe> demolición contra Raticate. Cárgatelo ya, por favor. Raticate su soplacaje. No, no, no, no, no. No me quité mucho. Ratata también. Pero esquivo el ataque. Muy bien, Eliwers. Y Raticate a la porra. Vale, ahora me cargo al Ratata, que tampoco es tan difícil. Eh, mira, con un palmeo voy sobrado. ¡No, no, no! no Saca, Ay, ratata! ¡Yuhu! <ríe> ¡Jolines! ¡Yuf! Iba a decir que pensaba que era más difícil, pero me imagino esto a nivel 12, ¿eh? Mm, no es lo mismo. No es lo mismo que a nivel 18. Menos mal que me puse a subir niveles, porque si no... Olvídense de que yo hubiese conseguido esto sin que se me hubiese muerto nadie. Ratico de Udidas hacia el interior de la cueva. Sin duda eres un entrenador como hoy poco. Derrotar hacia el Pokémon dominante que ha entre entrenado con tanto ahínco. Que ha entrenado con tanto ahínco. Es un mérito que habla por sí solo. En serio, no sé qué decir. Has aunado fuerzas con tus Pokémon para superar con nota esta prueba. Eres un entrenador sobresaliente. Enhorabuena, le Pintora. Puedes coger el cristal Z del pedestal. Prueba superada. Tiriririn, tin. Uf. ¿Y quién lo podrá tener? No tengo ningún Pokémon normal. Dice, lo que acaba de conseguir es un cristal Z de tipo normal. Es decir, un Normastal Z. Si le das... Si se lo das a un Pokémon que use movimiento de tipo normal. Ah. Te bastará adoptar la pose elegante que acabo de demostrarse de demostrarte y ¡zas! Los movimientos de tipo normal liberarán el poder Z. Bien, prosigamos. Pero antes, para variar, me había olvidado de decirte una cosa. Se trata de los Pokémon dominantes. Al igual que el Raticate de antes, se trata de unos Pokémon especialmente fuertes, que habitan en la zona donde se celebran las pruebas. Además, los Pokémon de la región de Alola se ayudan entre sí. Eso implica que durante los combates pueden llamar a un aliado. Alguien como tú, ha, ha derrotado al Pokémon dominante, cuenta naturalmente con permiso para capturar a los Pokémon de esta cueva. Aquí tienes un pequeñito regalo. Regalito. ¡Oh! 10 Super Balls me vienen de maravilla. Puedes acabar de... Vale. Tus Pokémon también han realizado una gran labor. Espero que se encuentren pletóricos. A ver... Permíteme asegurarme Me los cura Muy bien, ahora te mostraré algo interesante Te espero a la salida de la cueva Yuhu. Vale, entonces ahora me meto en la cueva Y ahora es cuando puedo eh, Capturar un Pokémon Entonces vamos a guardar por si acaso Espérate, espérate, espérate Ah, no puedo <risa> Es que había visto una Pokéball Por aquí arriba pero si no tengo manera de romper las rocas esas todavía, pues no. Necesito a Tauros. Bueno, ya estamos dentro de la cueva, así que vamos a ver cuál es el Pokémon de esta ruta. Que tiene que ser un Rattata Lola. ¡Oh! ¡No! ¡Un Diglett ¡Un Diglett a Lola! ¡Qué guay, ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! Pues me mola. Mira, vamos a meter a Damikan. Que tiene clemencia. Y puede dejarlo a uno de vida. Gar Garra metal. Qué poderoso. Be powerful, friend. Clemencia, que es poco eficaz. Un soy impresionante. No me hizo mucho. Y a este lo vamos a capturar, sí o oh, sí. Voy a ser parte de mi equipo. ¿Y es macho o es hembra? A ver, voy abriendo aquí los suscriptores. <ríe> voy a buscar un nombre. Por si acaso. Venga. Bolsa. Y... Una Sana Ball. Una Nidoball. Una Super Ball o una Pokéball? Venga, Pokéball. Que tiene poquísimo Ahí es hembra! <risa> ¡Es una Digle da Lola! <risa> ¡Bien! <risa> qué, guay, ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! O sea, me, me, este, este capítulo ha estado. Pero de 10, ¿eh? De 10. Se han registrado en la Pokédex. Vale. Y es una Diglett. Mm. Yo tenía un nombre masculino pensado, pero... Venga. Sí, ponemos mote. ¡Yuhu! Eh, Se me están acabando... La, la gente que me sigue de... en mi canal. Y que sean chicas, ¿eh? Así que voy a terminar con la familia Molina y voy a hincarle el mote de Grecia. Ok. Besote, Grecia. Eres una preciosa dicleta, Lola. <ríe> Bueno, ya está. El resto de Pokémon que aparezcan por aquí me dan igual. ¡Eh! ¡Oye! ¿Pero qué te pasa a ti? Ahora salió un Ratatalola. Ahora, a Lola. Pues nada, parece ser que jamás capturaré un Ratatalola. Pero bueno, por lo visto hay muchos, así que me da igual. Vamos a luchar. Y palmeo. Fuera, ratata. Eliwurst para el 19. Desarme. Mm. De tipo siniestro. 65 de potencia. Este tiene 60. Y este tiene 75. Pues yo creo que palmeo fuera. Vamos a cambiar a Eliwers. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo. Adamican. Lo movemos al principio. Eh... Uf. Y Adamican tiene 19. Venga. Vamos hasta el final nada más. Venga, hombre. Que tengo a hablar con Liam. Un suba. Sube para arriba. Para la azotea Bueno. Damikan. Eh, usa demolición. Poco eficaz. Usa clemencia. Absorbe. Mm. Ay, qué poco le quita. <ríe> qué bueno. Qué bueno que le quite poco. ¿Cómo? ¡Buf! Así van a ser las hordas en Pokémon Sol y Luna. <ríe> pidiendo ayuda. <ríe> eh, Demolición. A Subat. Jeje. No me impresionan en absoluto. Un Subat menos. Y al otro Subat le uso Clemencia. Y por lo que veo aquí dice, lengüetazo es eficaz Pues venga, lengüetazo Ahí, con toda la lengua ahí le, le, le. <risas> Pues nada Venga, vamos a llegar al final ya, corre, corre Salta, salta Pequeña langosta Bien A ver qué nos quiere decir Liam. Ahora nos reta un combate Ruta 2. Y ya con esto terminamos, ¿eh? que se alarga un poquito el capítulo. Hola de nuevo. Alola. En tu recorrido por Alola, te irás encontrando barreras de los capitanes. Estos obstáculos indican que más adelante te encontrarás con Pokémon muy fuertes. Cualquiera que puede pasar si va acompañado de un entrenador experto. O si, como tú, supera las pruebas del recorrido insular. ¿Lo comprendes? Observa que un capitán... ...obra su magia. Me abre la barrera. Ya puedo ir por ahí... ...a la ruta 3. Dios, la ruta 3. Uff, si sí, vamos por el capítulo 12. <risa> Alejop. Tu mundo se ha hecho un poquito más grande. Yo soy el único capitán... ...que hay aquí en la isla de Memele. Melemele. Mele. Eso significa que esa prueba... ...era la única que debía superar. Ahora que lo has hecho... Debes informar a Caudan, el cajuna de la isla. ¡Yuuh! ¡Oh, mira, Cucuy! ¡Ahí viene! ¡Oh, qué pasó! ¡A Lola! Buenas, pintora. Tu cara es como un libro abierto. Por tu expresión puedo deducir que la prueba te ha, te ha ido de fábula. ¿Me equivoco? Muy bien. Te ha ganado una, prueba, una buena recompensa. Voy a contarte algo sobre el poder Zeta. En primer lugar, elige el cristal que te convenga del bolsillo de cristales Z de la bolsa. A continuación, dáselo un Pokémon con el que sea compatible. Si el Pokémon conoce un movimiento del, del mismo tipo, el cristal será compatible. Al darle el cristal a un Pokémon, podrá usar el poder Z en los combates. Ah, y los cristales se pueden utilizar cuantas veces se quiera, no desaparecen tras su uso. Normal. Te imaginas que cada vez que use uno tengo que volver a hacer el recorrido. <risas> Madre mía. No pierda detalle. Me va a enseñar a usar los movimientos Z. <ríe> ¡Qué guay! Cucuy es el mejor, ¿eh? ¡Uh! ¡Growlit! Saca Rackroof. Mmm, ¡Poder Z! Sí, sí, estoy prestando atención. Que lo comenten, no sé. Carrera de Arrolladora. Vale. Carrera arrolladora. Pero espérate, ¿cada Pokémon tiene uno? ¿O el. el Electro el, el, el Normalstal Z hace que siempre use carrera arrolladora? Eso sí que no lo entiendo. Yo creo que sí, que es eso. Creo que voy bien encaminado. ¡Fiu! El poder Z te permite transmitirle toda tu energía mental a tu Pokémon. Así que tú acabas también hecho polvo. Solamente podrás usarlo una vez por combate. Así que piensa bien cuándo hacerlo. Ah, si es que es por eso, por lo que, lo que siempre lleva esas pintas. No, profesor, se tiene que quedar sin fuerzas para abrocharse los botones. <risa> <risa> Ostras, qué cabeza la mía. Se me había olvidado comentarte que le, per que le perdí la pista a Lilia en la ruta 3 pintora, ¿te podría, te, te, importaría ayudarme a encontrarla? Yo voy a echar un vistazo dentro de la cueva, por si acaso está por ahí. Gracias, dividámonos y busquémosla. Bueno. Esto se va a quedar por aquí, así que espero que les haya gustado. Si así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Y por favor, no olvides que, esta, eh, que ahora mismo hay... Un nuevo sorteo que te va a gustar y que lo voy a dejar aquí arriba en el botón de información. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós, al hola a todos.